Buenas noches, bienvenidos. Un viernes a la noche y estamos acá en la Catedral en la Catedral con Vélez. Partidazo. Partidazo se viene por la División D de, de Futsal AFA. Hoy se juega, hoy no ganó la humedad, hoy se juega. Buenas noches. Buenas noches con un clima de futsal, con lindo, lindo, está está lindo. muy lindo. La verdad que nos encanta el hecho de que se pueda jugar, poder ver futsal y verlo bueno, en este ámbito, voy a tirar para allá. Se viene un partidazo. Un partidazo. Estábamos acá acompañados por el presidente de la catedral, Ahora se... Alejandro Zampayo. Se... Ahí está la gente de él, están los chicos. Hay un tema, estaba, estaba el partido era la ocho y media. Corriente voy contigo. El partido era la ocho y media y los árbitros dijeron que es a las 8 así que ahora están entrando un poco en calor y ya se viene el partido pero el partido estaba programado para 8 y media y en AFA dijeron que a las 8 así que están calentando motores rápidamente porque ya se viene el partido ¡Partidazo! Esto es como Hurlingham que jugó con Chicago y Chicago estaba arriba y Hurlingham estaba abajo y decía bueno ¿Partido complicado? Claro. le tiene complicado el partido porque la Catedral viene segundo juega muy bien y es un lindo rival para los jugadores de Vélez para ver en qué situación están como siempre nosotros, ¡vamos Vélez! Por supuesto, ¡vamos Vélez! nada más para vos para vos que estás en su casa y que eso lo esperás porque te gusta el futsal igual que a nosotros porque te gusta y lo vivís Estamos acá de la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook brindándote este espectáculo que nosotros también esperamos que es lo que nosotros también queremos. Así que vivilo, mandando tus mensajes este, y disfrútalo. En un momentito, como dijo él, ahora bueno. que se terminó el ruido, él lo que dijo es que el partido estaba programado a 8 y media, pero AFA apareció y dijo, los jueces se juegan a las ocho Así que los jugadores, jugadores, empezaron a jugadores, jugadores de la catedral, con el número 2, Martín, Martín eh, Pérez, con el número 3, Pablo Maidana, con el número 4, Ignacio Pérez. Pizurico, con el número 5 Matías Ortiz, con el número 7 Agustín Leiva, con el número 9 Cristian Cristian Intorre Ahí apareció, Efo, todo apareció todo todo el fotógrafo de Vélez Cristian Intorre con el número 9 Jugadorazo, Cristian Intorre que tiene 200 goles En Futsal AFA Después está con el número 11 Armando Deli Con el número 13, Juan Pierro Con el número 14, Lucas Cipolla Con el número 15 Yago Bonciovani con el número 17, Isaías Zapino. Con el número 10, Jonathan Aral, que Alexis Aral, que es también jugadorazo. Y con el número 6, Lionel Cáceres. Bueno. Vélez, Vélez, Vélez. Estuvimos pensando todos estos días, nos iban Ve llegando mensajes de gente, ¿no es cierto? Que preguntaba si se transmitía el partido, de los que tienen hijos y que viven en el interior. Más bien. ¿no? Bueno, con el número 3... Maxi Bravo, con el número 6, Alejo Mascarel, con el número 7, Facu Ferreira, con el número 13, Lucas Imori, con el número 9, el capitán Guillermo Sanguinetti, con el número 10, Federico Giroma, con el número 14, Matías Hurt, con el número 5, Brian Mandrino, con el número 8, Nahuel Rey, con el número 11, Agustín Cáceres, con el número 4, Esteban Escobar, con el número 15, Joan Palavecino... Y los dos arqueros, como siempre, con el número 12, Lucas Sánchez, y con el número 1, Nicolás Nogales. Nico Nogales. Como te decía, todos estos días partido. preguntando y llamando y mandando mensajes por WhatsApp, por Facebook. Yo estoy en un WhatsApp. grupo de Vélez, voy a mandar el, el link para, para que la gente de Vélez nos acompañe. Y le mandamos saludos a, a todos los que son todos los medios de Vélez, le mandamos un saludo muy fraterno, muy cariñoso, porque la verdad que todos los que son de Vélez, todos los que tienen medios de Vélez, radio, página web, lo que sea, el Nene Benedetto haciendo el Fortinero, que ya lo van a ver porque ya arranca de vuelta. Un saludo muy fraterno porque es muy lindo que toda la gente de Vélez exprese su sentido velezano según le parezca. A nosotros eso nos gusta. Y por supuesto, un saludo muy grande y respetuoso para la gente de la prensa oficial del club Atlético Vélez Tarde. Acá están escuchando a la banda. Ahí están, los ahí están los chicos de Vélez, ahí están los chicos de Vélez. Partidazo se viene, vamos, vamos Vélez, que hay que ganar, vamos. Diego Cogan está viendo el partido, un saludo. Un beso grande, amiguito, querido, queridísimo. Y viejo, ¿está viendo esto, Mira a tu papá que te salte Mira toda la familia, toda la todo el mundo. La camiseta con los colores que nos apasionan. Ahí lo estamos viendo el día la verdad que el día asqueroso sí porque para hablar como se habla en la calle el día asqueroso frío húmedo con lluvia no pero la cancha la secaron la gente de la catedral se esmeraron hicieron el trabajo que correspondía y lo hicieron muy bien secando todo porque estuvo hasta ahí que no se jugaba no estaba medio complicado este pero se pudo un saludo estamos en fortín. un saludo muy grande a Dale Vélez del Oeste al Mundo, FM 97.3. Iñaki, un saludo muy grande. Ya saben, los chicos, si por WhatsApp los que tienen medio de Vélez, que están viendo el partido, quieren hacer algún tipo de comentario corto, de un minuto, dos minutos, que lo manden por WhatsApp y nosotros lo pasamos al aire. Sin ningún tipo de problema, estamos abiertos. Romina Ferreira, acá sufriendo. La mamá de Vélez. Mamá de Nico Nogales, un saludo muy grande. Siempre prendido a la hora, a la hora de Burlingame Deportes a través de qué. A través del streaming de Facebook. Perfecto. Está por arrancar. Tomo dos minutos para hablar con el presidente de la, de vale, la Catedral. Vale. Ah, bueno, bueno Buenas noches, estamos acá en vivo. Estamos... ¿Cómo andás? Eh, debe ser un placer muy grande recibir a un club tan grande como, como es Vélez, ¿no? Sí, obviamente que sí. Y estamos todos muy contentos con poder disfrutar este partido. Y el, y el futsal de la Catedral, que año tras año va mejorando y están en posiciones de, de ascenso, por suerte. Sí, bueno, todavía es muy prematuro para decir que estamos en posición de ascenso. Falta toda la segunda ronda y bueno, estamos haciendo bien las cosas por ahora. Muy bien, felicitaciones. Ahí aparece la catedral con los chicos. Con los chicos que salieron campeones. La quinta la quinta de la catedral salió campeón de Futsal AFA. Ahí están con los chicos, la primera. Mirá quién tenés allá mi brian saludos para todos los pibes del tanque futsal vamos vamos nosotros somos la hora de urbina deportes a través del streaming de facebook algunos nos dicen que somos como Grupi, que estamos por todos lados esta mañana estuvimos en la universidad de urbina que hubo un encuentro espectacular e histórico ecuménico y de todos los directores de universidades del país hablando sobre la realidad social y económica ahora estamos viendo el saludo FIFA que da comienzo oficial a este partido entre la Catedral y el tío Atlético Vélez Sánchez, el Vélez Sánchez, querido ya estamos en Urlingham ya estamos en tierra de deportes Okay, no ni no, úsenla, por favor no sé cuántos no sé cuántos partidos o localidades de buenos aires se vive el deporte como se vive en ordennato todos los deportes a fondo lo vivimos los queremos ver los queremos ver de cualquier forma así se gane así se pierde preferentemente que se gane para los que se enganchan este partido tenía que haber jugado sabía, se tendría que haber jugado el viernes pasado no se jugó por la humedad esto es la última fecha fecha número 15 de la, de la división D de futsal afa el fin de que viene el fin de que viene arranca la segunda etapa la segunda etapa de la, del campeonato, donde el triangulito que está en la C, arranca esa segunda etapa el domingo. En Tapiales visitando Ulam. Bueno, la D todavía este, este, este fin de vendría a ser que no hay nada en la D y arranca el fin de que viene. Así que vamos a estar con Vela el fin de que viene. Veremos dónde. Y mañana, mañana nada, mañana descanso. El domingo, el domingo en Tapiales. El domingo en Tapiales. 10 de la noche, 10 de la noche. 10 de la noche en Tapiales, domingo. ¡Qué vida esta, qué vida! Va a arrancar va, el va. partido. Va a arrancar qué Vélez. piden un trapo, hay papelitos allá en el.. Van a limpiar. Vamos, vamos a mover Vélez, van a limpiar, vamos a mover Vélez, Guille, Guille con, con fe de giroma ahí en el medio. Y allá tenemos al, al, al técnico de. Al técnico de Vélez, estamos, estamos acompañados hoy. Estamos acompañados, está concentrado él, está ahí con nervios. Y aparte, este lugar, una de las cosas que tiene, que tenés el, el, el letrero bien grande, bien de frente a nosotros. que es un frío que hace y que no se puede Cristian Indorre con el número 9 200 goles en futsal jugadorazo que jugó en Morón jugó en muchos lados un, un, un, un, un gran jugador wow. Cristian Indorre vamos a ver a ver qué hace esta noche. Mueve, arranca el partido, lo estás viendo por la hora de Burlingame. Bien, la marca en el medio de la Catedral. Pelota, pelota en la medio de la cancha para Vélez, ya estamos. Arrancó el partido. La Catedral-Vélez partida, son la división de futsal AFA. Y para nosotros es un placer estar acá. Mueve la Catedral de abajo. Vélez lo espera a mitad de cancha Se viene el remate El primer remate de Sanguinetti Arriba, de... Arriba del arco Saca la Catedral de abajo Un error de la Catedral en la salida Aprovecha Vélez en mitad de cancha, ya mueve. van moviendo, la tiene Fede. La marca de la Cate. Viene el pelotazo de Sanguinetti. La peinó, la bajó. Saque de arco para la Catedral, sale desde abajo. Bueno, a medida que pasen los minutos, los jugadores se van calentando, conociéndose. Ahí está ese estudio. Ahí. Se cruzaron. El primer remate de Bubi. Al córner la manda Nico Nogales. Primer córner para la catedral del local. A ver qué jugada Arman. La pelota al lateral. Sale Vélez de abajo. Así que Julio está de vacaciones. Julio, Julio está en, en, en Catamarca. Pero está Julio, Julio está en Catamarca. Te podés conectar, Julito. Pelota en largo. La pelota se va afuera. Saque lateral para Vélez. Saludos a Joaquín Zorrilla también. La ventaja de la conexión a través. Del streaming de Facebook es que te conectas y te comunicas con la gente que está viendo, que te manda saludos, que les gusta. Vamos viendo la Cate, mitad de cancha, Vélez que lo espera. La presión de Vélez hace su efecto. Pero la Cate sale muy bien desde abajo, jugando. Un partidazo, un partidazo que lo estás viendo por la hora de Burlingame. La posición de pelota ahora es de la Catedral. Van recién tres minutos de partido. Lateral en mitad de cancha para la Catedral, para el local. Ya lo jugó. La tiene Bubi, que va a ser la personal, dispara, pelota al segundo palo, saque de arco para Vélez, primera llegada en peligro de la catedral, muy bien. Joaquín Zorrilla saludos amigos, abrazo gigante, lo mismo, lo mismo para vos. Ahora entendemos por qué este jugador tiene 200 goles, porque recién arrancó una jugada individual, tiró, encontró la ventana y la pelota pasó muy cerca del palo derecho del arquero de Vélez. Estamos observando... Como la catedral va armando el juego. Bien, bien, bien. Bien la presión de Brian. Se viene y Mori, Mori, Mori. Y viene el arquero de la cate. Le queda. Ahí. Vélez está haciendo lo que, lo que está madurando el peligro Mario? del Fortín. Vene se está haciendo lo que viene madurando desde hace varias fechas, que es el hecho de la presión, de jugar en mitad de cancha directamente, apretar desde mitad de cancha y luego este, atacar directamente sobre el arco contrario. Saque lateral para el local. Ya lo juegan, lo quieren buscar a Bubi. Cortó bien. Y corner, corner para la catedral. Muy cerca pasó. La tocó. cerca de vuelta. La tocó muy bien Nico Nogales. Muy cerca del palo derecho. Cuatro minutos del primer tiempo. Se viene Bubi. Bien la defensa de Vélez. Pelotazo, otro córner más. Primeros cuatro minutos de partido, está mejor la Cate. Se viene, bien Nico. Y la contra de Vélez, a ver. Contra que no salió, llega la pelota del arquero de la Catedral. Y sale de abajo, ya jugó. Vamos la, presión, vamos, la presión de Vélez, hace que retroceda el local, pero sigue con la pelota, el local se viene bien, Bubi, el remate, otra vez Nico Nogales, la pelota por arriba. Otro corner más para el local. Muy bien. Si recién te enganchás, lo que estás viendo es la catedral juega con Vélez, Sargil en su cancha y están empatando 0 a 0. Muy buen partido de futsal. Y si te gusta el futsal y te, y te gustan los deportes, estás en el lugar y si se venía, corta Vélez. Está viene el acate. Primera falta. Falta de Brian. Tiro libre para el local. Esto es en el lugar indicado para ver deportes. Estás viéndolo a través de la hora de urlingan Deportes. Primero porque lo estás viendo a través nuestro y segundo porque estás viendo un partido de futsal en urlingan tierra de deportes, netamente. Netamente de deporte, de música, una universidad, con todos los chiches, la verdad, cada día creciendo más. Se viene Matías Jur, se viene Fe, Fe, Fe, Fe. Y la respuesta del arquero de la Catedral, muy bien, muy, bien. muy seguro, Panavélez! muy seguro el arquero de la Catedral, lo miró, se dio cuenta hacia dónde iba, estiró su mano derecha y desvía el, el tiro que iba al arco. Muy atento, muy atento el arquero. Bien, Maxi, Maxi Bravo, la presión. Vélez ahora no lo deja salir a la catedral. Igual la posición ya en 7 minutos de, de minutos de partido. 7 minutos de partido la posición sigue siendo de la Cate. Vélez va a tratar de salir en alguna contra. Se viene el disparo, otro disparo cruzado, saque de arco para Vélez. Estamos viendo, estoy haciendo un poquito de silencio, estoy viendo, analizando el juego de la catedral, es interesante porque lo dividen en dos, en dos partes, por un lado es el, el juego tradicional colectivo de fútbol, de, de traslado de pelota, pero después tiene entradas. Entrada muy cruzantes en, en diagonal. Ay, la pelota que se va, lateral para el local, lateral defensivo, número... 333 Yo lo que decía, que eh, ellos combinan dos cosas la catedral. Por un lado eso, que es el traslado de pelota y juego desde atrás, pero después cuando atacan de mitad de cancha para adelante, eh, siempre hay alguien que en forma individual entra en forma cruzada, con tiros en diagonal sobre, la, sobre el área. Para los que recién se enganchan Estamos en Urlingan Estamos en la Catedral Una nueva transmisión de Vélez Futsal A través de la hora de Urlingan Es por la última fecha La fecha número 15 De la división D de Futsal AFA Mano, sin querer. Y la semana Y el fin de que viene Arranca de vuelta la segunda parte ¿Y la Superliga cuando arranca? Y ve... Bueno, Vélez, Vélez juega con, el domingo con, con Talleres de Córdoba, en Córdoba. Ya ganó la reserva, la reserva de Vélez le ganó, le ganó a Talleres allá, uh, hoy. ¿Ah, sí? Así que mañana, el domingo. Arranca la Superliga y el otro finde ya lo tenés al Fortinero, al diario El Fortinero en todo el Amalfitani. Nene, te estamos mandando un saludo Nene Nene Benedetto, el director del diario El Fortinero. Lo vamos a estar llamando. De la presión ya, de Maxi. Ya debes estar palpitando todo. Bien, Alejo. Sobre Vélez y la Superliga. Como siempre digo, vos querés conocer Vélez Arfil. ¿Querés conocer su historia? El nene conocer. te lleva. El nene te lleva, te dice todo, quién es quién. Faltan 11 minutos 30 para terminar el primer tiempo. Estamos 0 a 0. Los dos equipos se siguen estudiando. Es un partidazo de Futsal. Sí. Con la presión de Vélez en mitad de cancha. Que es un estilo de juego que viene madurando en las últimas fechas. Maxi, que lo quería buscar a Alejo, corta la catedral y juega al local en mitad de cancha. Lo que pasa es que con la catedral no te puedes equivocar porque ellos están muy, muy, muy aceitados en el juego colectivo. Hace la personal muy bien, hay que sacarla. Sacaste, se viene busco. Facu, se viene la contra, Alejo, Alejo, Alejo, Alejo. Segundo palo ahí lo buscaba Matías Jur Luego de una jugada muy peligrosa la catedral, Vélez responde, también en un ataque rápido, pero bueno, el segundo jugador de Vélez llega a destiempo. <risa> <risa> Arbitraje correcto. Ah, hay que sacarla de ahí, Facu, hay que sacarla de ahí, muy bien. No te pongas a... Se pone a... La recupera bien la catedral, ahora la recupera... Falta de amarilla para Facundo Ferreira. Pidieron tiempo. Acá tenés a los chicos de Vélez Y allá están Bueno, empezamos con Llegó la hora de los chivos eh, Se va vamos a la salada Miércoles y sábados Llamalo, 1541-74-9268. Además, ellos, si vos tenés un grupo de amigos y te gusta ir al boliche, está bueno porque él te lleva. O sea, vos te podés divertir, si tomaste no vas a manejar. Y él se encarga de manejarte y lleva y te trae, pero como si fueras, viste, el príncipe de Gales. <risa> no tenés ningún drama. Dice que el loco es re ¿no? Que está un servicio de primera. Se va a bus. Repetí la el sanada, número. 1541 74 9-2-6-8 Perfecto Bueno, ahí estamos con un tiro libre para la catedral La falta fue de Facundo Ferreira Faltan 10 minutos 20 para terminar el primer tiempo Desde hurlingham Se podría decir que es la ciudad del deporte a través un, de la gestión es un, es un, es de Juan Zabaleta. Un, es un distrito del, del deporte, tanto por el trabajo del, del municipio como por el trabajo de los clubes. Es decir, es una comunidad deportiva urbana. Remate de Nacho, la picó. Pegan el travesaño y se va a hacer salvaveles. Por favor. Buena, buena, buena de Nacho. Buena. Saca el arquero. Ahora se Sapa viene Matías Jure el partido ida y vuelta. Le cobra la falta ahora, ahora sigue, falta para Vélez en mitad de cancha. Falta para el Fortin. Veremos qué pasa. Vamos a hacer la toma a Batman, vamos a inclinar el plano. A ver qué sucede. Jugada preparada de Vélez, Alejo Facu, la pelota que hay que trabarla ahí, la gana bien Alejo en el piso, pelota para la catedral. Como decíamos, eh, Vélez está cortando jugadas en mitad de cancha, ahí tienen el letrero, 9 minutos 53 faltan. Ojo, tuvo la oportunidad, buena jugada del local, se salva a Vélez nuevamente. Pelotazo. Viene salido pelota, por Nacho. El lateral para y pelota a mitad de cancha para Vélez con Matías. Con Lucas ya lo hicieron. La toca con Maxi, con Alejo. Va tocando Vélez. Lucas. La recupera la... y se viene la catedral. Y bien, bien la respuesta del arquero. Es un 2 contra uno Se salva Vélez nuevamente. Bien Alejo. Lucas. Falta, tiro libre. Falta de Nacho. Tiro libre para Vélez. Se sintió el gritito de dolor. El... Uh. Bueno, así, así, así como él quedó dolorido, quedé yo el otro día cuando el cartero vino y me trajo la factura. ¿Qué pasó? De, me trajo una factura de menor de 5.800 pesos. Así quedé yo tirado desparramado. <risa> Dije, ¿Quién me trae el cartero? Quería abrir la puerta y correr al cartero, dije, no me traiga esa factura a mí. Le dijiste, estás equivocado, no Está es el caso 5.800 pesos, ¿qué te pasa? ¿Qué te tomaste? No, norte tomaste algo muy fuerte, ¿no? Jugada preparada de Vélez, a ver. 0 a 0 estamos, 9 minutos. Fue un zapatazo, que rebota y se va afuera por el otro lado. Lateral de Vélez, sigue con la posesión, ya arrancaron. Se viene Fede. Viene el arquero de la Catedral. La pelota sigue siendo del Fortín. Sale Alexis a marcar, juega Lucas. Muy bien juega hacer, ¿sí? La recupera Alexis, pelota para la Catedral. En esa jugada quedó demostrado que el piso está recontra seco porque el jugador quedó clavado ahí en el, en el piso. Sale tranquilo la catedral, la tiene Alexis. Sí, ellos... <coughs> Van tratando de preparar. Brian se viene la contra de Vélez, a ver. Bien hecho en el medio. Ahora bien, Lucas. Son 3 contra 1, 3 contra 1 y está ahí... bien. Lucas. Bien Brian, la vuelta. El arquero pide tranquilidad, está viendo lo que va a hacer. ¡Upa! Pelotazo y córner para Vélez. El arquero de Vélez sacó un córner de la galera porque tiró un pelotazo que allá, termina... Está, allá está Estudio H, fotografía Estudio H, allá tiró en el piso sacando fotos, ¿lo llegás a ver? Sí, sí, espectacular. La okay, verdad, okay. vos querés tener buena fotografía de Estudio H, el es loco la verdad. Tiene, yo... tiene ojo, ¿viste? Porque fotógrafos, está lleno de fotógrafos, pero que los tipos vean la jugada... Viene, a recuperar la a Bélez, del viene cuerpo, Brian. El jugador quiere hacer la personal. Se cayó. Se, se rebala no solo. El juez no quiere gandombe, dice. es así. Dice. No, por el tema de que se acaba de resbalar sí. un jugador, entonces, entonces están viendo entre los clubes, entre los, los capitanes, están viendo si se juega o no, pero que se juegue, ya está. Si sí, está bien, si viene jugando bien. Para mí que el juez se quiere ir rápido a la casa. Claro, debe tener algún compromiso. Dice, tengo un cumpleaños de 15. Es viernes, le dice, ¿viste? Claro, ah, flaco con el frío que hace. Burlingame con la lejos. Se viene Nacho. Saquearco arco para Vélez. Brian. Está bien. Guille lo quería buscar a Fede, nos entendieron, saqué de arco para el local. Pero la presión ahí que estaba pidiendo el técnico de la Catedral funcionó porque la pelota terminó totalmente desviada. Ojo, ¡Pelotazo pelota. de Nacho! Se salva Vélez. Buena jugada de la Catedral, Buen el, bueno el remate de Nacho. Y faltan clubes, 6 minutos 52, 50 segundos para que termine este primer tiempo. Ahora, ahora mantiene el marcador en cero. Me cobran falta y tiro libre para la catedral en mitad de cancha. Como siempre decimos, un gusto muy grande hacer estas transmisiones que a nosotros nos gustan, que usted las pueda ver a través de la hora de Birmingham Deportes o el streaming de Facebook. Impensado, hace un tiempo atrás nosotros hacíamos las cosas por YouTube. Y bueno, la tecnología, si vos estás encima un poquito, te brinda estas posibilidades. Para la catedral, vamos a ver qué arma. La ah, sí. no juega muy armada, muy tranquila. Los dos equipos se tienen mucho respeto y están jugando bien. Brian, ahí está Fede, el arquero. Muy, muy bien, bien, los dos arqueros. ¿eh? El arquero, muy bien. Se salva a la catedral ahora. Ale, Ale BJ lo está viendo el partido también. Muy bien. Lo que tiene el Facebook también es que es muy acahuete, ¿viste? Porque te dicen que Se no. viene Brian ahí. Bien, Lucas. Oh, Sin sí, querer no pasa nada. Vélez, Vélez insiste. Muy concentrados los dos equipos. Se viene la Catedral. Le queda Nacho. Y ahora se viene la contra de Vélez, el Fortín, a ver. Dice. Lucas, toca para atrás, tranquiliza la pelota, Maxi, bravo, Fede, y va tocando, eh, le va tocando. Sigue con la posición de la pelota, busca la diagonal, le queda Maxi, se encuentra. Maxi que se saca la marca, eh, Fede que toca posición. rápido, buena jugada, Uy, no. ahí, estaba bien, estaba bien. Partidazo, estamos viendo, partidazo con dos estilos de juego diferentes. Pero vos podés ver un partido así de futsal cuando los dos equipos, antes que nada se respetan a sí mismos en su forma de jugar, y respetan al otro en el sentido que los dos equipos están para jugar. Muy poca falta, la verdad, muy pocas faltas. Giro, giro, guarda, giro. El remate de Bubi. Se viene el acate. Sigue teniendo la pelota muy bien la defensa de Vélez. Mantocando mitad de cancha. Ahora el que defiende es Vélez. Van ar va armando la catedral. A ver, a ver quién abre el partido. 0 a 0 estamos. Falta y tiro libre para Vélez. atrás, cuatro faltas para la catedral, tres para Muy Vélez, parmán, qué grande, mi sobrino, che, vamos Maxi Bravo, dice. Facu, Nico, Nico vale pelotazo, se viene Mati, se viene Facu, Facu, Facu, Facu, Facu, Facu, viene el arquero de la catedral y le queda el rebote y ahí, ahí, ahí. Corner para el Fortín. Los dos equipos se vienen perdonando, la verdad. Se es un partidazo. Son partidazo. Es un partidazo porque lo, un los partidazo. dos están jugando muy bien. Muy bien. La, vamos con el corner. A ver. Lo dejan solo oh, Matías. Oh, Matías Hurt. Uh, la tira por arriba. Otro corner más para Vélez. A ver qué arman. 0 a 0. 0 a 0. Faltan 4 minutos para el cierre del primer tiempo. Y la Cate con la pelota. Bubi, Bubi, Bubi. Uh, uh, uh, uh, uh. Se hizo el espacio, Bubi. Pasa, por, pasa cerquita del palo. Qué jugadoras. Y ya es el tercer tiro del, sobre el palo derecho tiene, tiene, que ser, tiene que ser jugador de selección de futsal este muchacho Así no mate, tío. Se viene de vuelta la CATE. ¡Y bien, Nico Vales. ¿Vos tenés idea cómo salió la octava? No, ahora después vamos a No, voy a pedir los resultados y los voy a pasar. Vale. Ya los pido. A ver... Pele sigue apretando. Y cortando juego en la mitad de cancha, la pelota sigue de tenencia. Ahí, los, ahí pedí los resultados. Espérenme un segundito que ya lo vamos a decir. Tiro libre para la catedral. ¿Quién faltas, Van? Falta 3, ¿no? 4-4 en faltas. 4-4 ¿no? falta ¿no? en, falta? en faltas. Para que vos lo veas, ahí veis lo que falta para terminar el primer tiempo. 2 minutos con 56. El resultado es 0 a 0. Y cada equipo tiene 4 faltas. Vamos a ver. A ver, va Bubi. ¿Vale? Jugada preparada el acate. Complicada, te digo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Juabubi, sí. juega preparada. Le queda el pelotazo por arriba a la tribuna. Le pegó muy de abajo a la pelota en el último... Eso, en el último. Y, la, y la octava, me están preguntando. Ahí está. La octava perdió 4 a 2. Y la séptima ganó 3 a 2. Y salió subcampeón. La séptima de, de Vélez salió subcampeón. Ganó 3 a 2. Se viene Vélez. La marca de la calle Bien, Maxi Bravo. Bien, Maxi. Traba, de alta, la verdad. Muy buen partido. Muy buen partido. Oh, Se viene Bubi. Qué rico para Vélez. Vuelvo a decir, gran jugada. Y en la catedral, como dicen, todos los caminos conducen a Vélez. Bueno, van a pedir chato. un trapo. Ahí en el medio es que hay un. Pero el trapo no es por la humedad del piso, sino por <risa> claro. la transpiración de del jugador, es, claro. Que cuando cae. Bueno, faltan 2 minutos 30 para terminar el primer tiempo. Te lo estás viendo por la hora de hurlingham Una nueva transmisión de Vélez Futsal. Lateral para el Fortín. Ya lo hicimos con Facu. Arriba Facu, vamos. Ahí le queda Facu. Ay. Se apuró. Se apuró y el remate y la pasó pelota. por el lado. Claro. Cerquita del la arca. La, le pegó con la cara interna del pie izquierdo. Un poco de abajo y la pelota se elevó. Y salió sin dirección. Uy, que quiere hacer la personal? Ahora la marca fue de Maxi Bravo. Ya lo juega el acate. Facu, vamos. Maxi. Arriba. Un minuto veinte. Se viene la catedral. Sácala. Sácala porque está muy, abierto. A... Sacala, sacala, pues, muy abierto y tenés dos que van a marcar. Está bien. Se viene Pablo, se viene Pablo, la defensa de Maxi, sigue la pelota para el Acate, el remate, busca en el segundo palo a Bubi y la defensa de Vélez al Corner. No sé qué cobrar, ¿no? la verdad no tengo ni idea. Pero pelota o sea, para que Vélez, no sé, no sé qué cobra Faltan, cinco, ahí lo ves, 52 segundos, ahora va a terminar. Pelotazo de Vélez, lo buscan a Brian, Brian que la quería bajar para Facu, no se entendieron. 44 segundos. Vamos a la marca. La pelota sigue siendo de la la marca de Vélez. 3 contra 3, a ver. Pelota en mitad de cancha para la Catedral, para el local. Es un partido tan bueno, tan bueno que los dos se siguen estudiando. No hay muchas, no, mucha, no se sé si pueden sacar muchas ventajas. La pelota, la pelota, la la pelota que se va... 18 segundos. Atento Vélez igual, 18 segundos acá, yo prefiero que la saques bien. Bien, bien, bien, bien. 13. Ahí lo ves, 13 segundos. Vélez viene, viene de ganarle al magro, faltando 5 segundos, 5 a 4, y viene... Viene de empatar con Almirante Brown 4-4, Almirante le empata a Vélez Faltando 10 segundos Así que en el futsal Nunca se sabe y para mí este partido ¿sabes cómo se va a definir? Al, al segundo se va a definir Faltan 3 segundos para terminar la primera etapa Es un corner para la catedral Puede pasar cualquier cosa Lo hacen dos Otra vez corner Dos hay que segundos. sacarla de ahí, dos segundos, pelotazo arriba. Termina el primer tiempo, lo estás viendo por la hora de Burlingame, la Catedral 0, Vélez 0. Muchas gracias a todos por acompañar. Cinco minutitos y volvemos por el segundo tiempo. Que ande todo muy bien desde acá, desde Burlingame. Que ande todo muy bien. Saludos desde Catamarca. Julio Lanizaya está atacando la Catedral, que está ganando 1 a 0 a Vélez, le pedimos disculpas por el corte de transmisión, pero bueno, este, la parte del streaming, nosotros no podemos no podemos hacer nada con respecto a eso. Vamos Vélez, vamos Vélez. Faltan 16 minutos, falta un montón. Se viene la Cate. Matías Hurt. Saqué arco para Vélez. Lateral para la catedral. Santiago Aurel está ganando la catedral 1 a 0. Este, nos, nos perdimos esa parte porque no, nos quedamos sin, sin conectividad directamente, nos quedamos sin internet. Santiago Ariel dice: Aguante el triangulito, sí, mañana el domingo nos estamos viendo. Con un Lam. Bien la defensa Con de Vélez. Aguante el triangulito. <risa> claro que sí, el domingo, como le dije, nos vemos. Con un Lam. Se salva Vélez de vuelta. Ahora sí, la pelota se va, lateral para la catedral. Pero la verdad que es la personalidad de la bronca decirle eh, este haberme quedado ahí colgado con la transmisión, que no puedes hacer nada, ¿no? ¿no? No tenés la alimentación de internet. Al piste perdiste, dijo uno. Bueno, se desconcentró Vélez. Sí. Sale la catedral desde Justo abajo Villa con Nacho. Y dice, Saludos para los dos, vamos Bubi. Qué bien que juega Bubi, juega muy bien. <risa> Brian, Bubi que se duro, genera no el espacio. Ver, el arquero la Vélez. pelota que saca Salga el arquero Nicolás Nogales. Buena jugada, buena jugada de la buena catedral. Buena jugada de vuelta con un, con, una, con un tiro hacia el arco en forma diagonal. El arquero estaba atento y saca la pelota sobre su palo izquierdo. Se viene Se la catedral. <risa> vamos vélez, vamos vélez. Vamos, la tiene marca. que concentrarse porque si no bien, bien la marca. Le cobran falta, tiro libre Ay, pues para sé, la catedral. Y reiniciando el modo. Ah, no, no, no, el problema nuestro era, Tandé. En tu casa nada que ver. Nosotros acá con el streaming de Internet de Claro hubo un corte. Dale, Chochi. Así que tuvimos que cargar, arrancar, empezar todo. Pa' todo de vuelta, no, continuar con la transmisión con otro con otro teléfono ahí está la pelota en poder de la Catedral Lucho Leguiza, saludos desde Torcuato vamos Udi, Santiago Ariel dice, es por la copa <tose> <tose> Guada, preparada de la Catedral a ver <tose> vele que la quería despejar Pegan el techo y lateral bueno, para, la, para el local. Gran parte de la gente que estaba mirando en el primer tiempo Le vamos a decir el problema fue nuestro porque uno cuando no puede ver algo en internet en la casa ojo, se viene Bubi, que... se viene Bubi bien Maxi, bien Maxi Bravo bien, bien vele, bien vele ahora la gente cuando no puede ver se preocupa y cree que esa es su propia casa Reinician el modem, tocá, te dicen, ¿qué tocaste? ¿Qué hiciste? No, el problema era nuestro. No tenía ningún problema. Era acá. Nico, no vale con el pelotazo. Y ahora se viene. Vamos, vamos, vamos, vamos, que son dos contra dos, vamos. Hace la personal. Lo marcan tres. Ahí le queda, le queda. Mai Matías. Ahí. Viene el arquero de la catedral y se viene, uy, se viene, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Juega la cate. Gol del local. Se pone 2 a 0 ahora. La desconcentración a Vélez le ha costado caro. Caro, muy caro, se podría decir. Me pareció que era pelota para Vélez, pero con el lateral en ataque para el Acate. Pelota a mitad de campo. Falta un montón, faltan 13 minutos. Sin falta. Ay, le cobraron falta, sí. Un triunfo claro hasta ahora de la Catedral. Nada que decir, nada que esperar. No, no es por la, por la Copa. La Copa se juega mañana, la Copa de Noti Futsal. Se juega acá en la catedral mañana. No, esto es la, la última fecha, la fecha número 15 de la división D de Futsalafa, que se tendría que haber jugado el viernes, el viernes pasado, pero hubo humedad en la cancha y pasó para el día de hoy. Gana la catedral, gana el local 2 a 0. Juega Vélez, vamos. Vamos, Maxi. Ahí está. Puede quedar. Ahí. Se Encuentran bien parado el arquero de, Ur de, de la catedral de Hurlingham. Buena jugada, buena jugada de Vélez. Y Sale tranquilo la catedral desde abajo, dominando la pelota. La recupera. La recupera Matías Hur. Ahí. La pelota que no se va. Y ahora Vélez tiene todas las obligaciones juntas. Rescatar la pelota. Rescatarse así. mismo, Concentrarse. Pelotazo a, para, para Facundo Ferreira. Volver a recuperar el sí, juego que se yo, yo lo apretaría. Yo lo apretaría. Yo lo apretaría, porque si no. Apretalo. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Ahí está. Perfecto. A eso nos referíamos, a que Vélez tiene que rescatarse a sí mismo y volver a recuperar el ritmo de juego del primer tiempo. Que es lo que Federico comentaba recién es apretar en la salida. Quinta falta para Vélez. Se metió en zona de riesgo el fortín. Supongo que sí, Fran. Cada cual tiene su idea sobre las cosas. Supongo que así lo ves vos. Y tenés el todo Vamos, en eso Facu, vamos, así. Facu Ferreira personal. Llega la pelota al arquero. Bien, Facu, vamos. Buen cambio de frente para Maxi. Vamos, vamos, Vélez, vamos. Se viene Facu. Lo que no sé qué haces mirándolo si tan malo. ¡Ay! Se viene la catedral Bien. del arquero jugada del arquero, muy buena jugada, muy buena jugada, muy bien armada, la diseñaron, la armaron, el arquero colaboró, la esperó y tuvieron la definición que se necesitaba. 3 a 0 gana la catedral ahora. Bele, vamos, Vele. Pelota en mitad de cancha, va tocando, va moviendo. Pelotazo de Fede, bien. Saque arco para la Cate. El árbitro cobra para la Catedral. Faltan 10 minutos para terminar el partido. Gana el local 3 a 0. Pelota al córner. Buena jugada también. Y parece que la catedral no se conforma con este resultado porque sigue buscando. Ahora puede ser, a ver. a ver. Ay, le queda larga a Brian. Quería salir él, él, no pudo. Ver, vale. voy, voy. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, queda, a ver. Remate. Y el arquero Facu. Se la tira el corner. Tiro de esquina para el Fortín. No es fácil en esta situación. Hay que mover. Hay que, hay hay que hay ver que... dónde está el hueco. La pelota que se va y saque de banda para la catedral. Complicado. Hay que apretar, hay que apretar, vamos. Fue solo. Una Vamos, una venga, una más de venga, vení acá, vení acá, vení, estaba. vení vení, vení Vení, vení vení. <tose> <hí> vamos, vamos, vení vamos, Soltan 8 minutos 40. Buena jugada. Va Guille. Hay que apretarlo, hay que apretarlo. Se va solo. Sacate. Bien, bien la vuelta del jugador de Vélez. Corner, corner para ¿Sabés el local. por qué la Catedral no hizo el gol? Porque el 11 canchereó, hizo el doble pase, viste, con la pelota. Tuvo la oportunidad de tirar él. 8 minutos 15. Si no hubiera hecho el gol. ¡Se viene Bubi! ¡Gol! Terrible, de la Catedral. Bubi, ¿eh? 4 a 0 ahora. Terrible, Bubi. Bueno, vos me lo habías dicho sobre la calidad de juego de este jugador tan importante. Mirá ¿Quién apareció acá? ¿Quién apareció acá? 4 a 0 ahora gana la Catedral. Gol del goleador, gol de Bubi. Y Vélez saca a arquero jugador para poder descontar. El 9. Se viene Bubi, Solio y gol de la catedral. Otra vez Bubi, otra vez, otra vez Bubi con el número 9, jugador de selección, ya dije, ¿eh? Sí, sí. Los jugadores le pidieron a su público. Y se calentó el partido. 5 a 0 gana la Catedral. Yo lo dije, yo lo dije al principio. Era un partido muy complicado para Vélez porque la Catedral viene segundo en el campeonato. Es, es un equipo que mete de a 5 o 6 goles por partido. Correte un cacho. Y era, y era muy complicado. Con toda la cámara está para allá. ¿Qué sé? viniste este tipo de Mercedes. Uh, te trajiste campera, poncho, todo, todos los chiches. Allá están los chicos de Vélez. Momento difícil, momento difícil para Vélez. Para Vélez no, para el equipo de futsal. En este momento. Pues no, perdiendo con un resultado muy abultado. Segundo tiempo. va perdiendo. 5 a 0. 5 a 0. <risa> como todos los de, como todos los desmoronamientos empiezan de a poco. Lo que pasó fue que la verdad empezaron el segundo tiempo desconcentrados. Y después ese chico, el 9, que es un gran jugador. Corner, corner, corner, vamos, vamos. Es un gran jugador, es decir, todo, es decir, cada vez que vio el arco y apuntó, hizo un gol. Se Matías, juega con Facu. De selección. De vuelta con, con Guille. Pelota para Vélez ahora. Y mientras Bubi iba haciendo goles, Vélez se iba desconcentrando cada vez más. Así que la verdad que era un círculo vicioso negativo para el, para el Fortín. De estos partidos también se tiene que aprender. Se aprende más de también estos partidos que cuando ganan. Yo que preferiría que ellos pudieran. Este, si pueden descontar, que descuente, Pero lo interesante sería que recuperen esto, es decir la Vamos, vamos, vele, ahí presión está, presión abrila. Ahí cuero. está, pegale. ¡Ay, mira vos! Buena jugada, del El Fortín pasa por arriba del travesaño y se salva a la catedral. Saquear. El futsal es así de dinámico. Por el primer tiempo parecía otro partido. Con un Vélez cortándole el juego en todos lados. Ahora se viene este Vélez, vamos. Matías. Ay. Juega la Cate, mueve la Cate. Sí, sí juega bien. Sacala. Sacala de ahí porque no te salvaste. La traba, gana. Sacala. Y sale Vélez ahora. Facu, ahí. No, se hizo larga. La pelota. Se, se le hizo, hizo también larga la pelota Udi. Lateral, lateral para el Fortín que ya lo hacemos. Nos, vamos con Guille, vamos con Guille. Facu, Guille. Vamos, vamos a tratar de descontar. Faltan seis minutos, todavía falta un montón. Juega Vélez, estamos acá desde el, la catedral, desde Hurlingham. Para que arco para el local. La verdad, que este, como dicen los hinchas, que pierda o que gane, nosotros, Sabeles, igual lo acompañamos al equipo de futsal. Se viene Bubi, que se hace el lugar, el hueco. ¿Vos? ¡Upa! Qué es jugador, eh. Qué es jugador, el eh, muchacho. Qué es jugador, eh. Por suerte el técnico ese... lo saca, Bubi, ahora. Sí, por suerte lo saca el segundo. No, ahí está la cancha otra vez. Vamos. Ahí está, puede ser. Upa. Sale el arquero. Los dos jugadores de Vélez... Se viene el arquero atacaron. y Matías Hurt. Que lo corta a Facu. Pelota para atrás y el que domina la Catedral. Faltando 4 minutos 30 para terminar el partido. Es otro. Este tiempo nada que ver con el primero. El primero que terminó 0 a 0. Se estaban estudiando. Jugaban muy bien los dos. Lo que pasó es que se desconcentró. Se desconcentró Vélez. Y la Catedral que no perdona. Tira la patadita de atrás, lo ve el juez y le Pero saca amarilla fue, el le amarilla. De la cátedra. Hay noches buenas, hay noches malas, hay noches más o menos, dijo uno. La pelota que no se va. El arquero la estaba esperando. Almagro, Estrada, Estrada de Almagro y segundo a la Catedral. Esos son los dos equipos que, que hasta ahora están subiendo a la, a la división C de Futsalaf. Se viene el acate, el disparo, y viene el arquero, Nico Nogales. Vamos, vele, vamos, vele, que falta. 3 minutos 20. En la C. Se viene Vélez. Ahí está el remate. Ahí lo traba bien el número 15 de la Catedral. Pero está al córner. Vamos, vamos. Ahí está, puede ser. ¡Upa! Y la pelota que va. Buena jugada, buena jugada. ¿Y fue por el costado, se fue por el costado del arco. Bien Vele, vamos, vamos. Vamos Vele, vamos. Ahí está. ¡Vamos, ¡Eh! Hablas mucho porque sos, porque la verdad que no pones ni tu nombre ni tu, ni tu apellido. de Vélez! Pero la verdad que este, es fácil hacer, hacer comentarios de cualquier tipo cuando este, te cubrís en un anonimato. Nosotros no nos podemos cubrir porque tenemos nombre y apellido en Facebook. ¿Me ¿Entendés? ¡Vamos! ¡Vamos Vélez! ¡Vamos! Ay. Si no te gusta, no lo no, mires, tenés todo el derecho, todo lo que vos quieras. ¡Bien, vamos! Ahí. Sin falta, ahí está. Muchachito totalmente equivocado, totalmente equivocado, no tiene ni sí, idea. Sí, la cate. Bien despejado por Vélez, vamos. Falta un minuto treinta para terminar el partido. Gana la Catedral 5 a 1. Pelotazo del arquero, de arquero arquero, vamos. Sale Vélez, vamos. No, yo no tengo drama, eh, gracias a los que hablan. No, yo no tengo problema. No tengo ningún problema. Juega, este, vele, vale, es que vamos, juega, vele, ahí está. Ay. La gente que, que usa el anonimato parece más un troll. Dale, que dale, a dale, apretale, ¿no? apretale, apretale. Entonces no, no, ni me molesta. Dale, dale, dale, dale, que, dale, que, va, dale que va, dale que va. Dale que va. Dale que va. Aparte, cómo alguien que está relatando que yo no entreno ni algo, ¿qué le puedo reprochar yo a un jugador de futsal o a un jugador sí, sí, sí, de sí. Handball, a Dale. un jugador de básquet? Bien, bien recuperado por Esos él son ahí los, está. Uy. Esos son los que, y el remate por arriba del travesaño. Los que hacen todo el esfuerzo. Jugando mejor A los que les duele y a los que se alegran y respetamos a los deportistas por esto. Nosotros no tenemos nada que nada que decirle a los deportistas. Hacemos algún análisis pero con el respeto que se merecen este me voy a reprochar que le a, a ver, ahí está el remate Ay. corner corner corner vamos sí más bien 33 segundos Dice yo está lleno está lleno de, de trolling internet pues la verdad está bueno viste porque cada tanto aparece alguno y como yo por está suerte, bien está bien está bien igual está bien igual con, con gente piola este, Faltan 26 vez que segundos. Me cruzo con uno de estos. Entonces está bueno sí, sí. tener la experiencia de, de cruzarte con alguien que no sabe ni quién es. 17 eh. segundos. Yo no soy tu amigo, así que no me digas amigo. Mis amigos no son como vos. ¡Ahí está! 5 a 2 ahora. Faltan 7 segundos. Va a ganar la catedral. Tiene la actitud de Vélez igual. Sí, y nos vamos a ver el fin de que viene en alguna cancha acompañando a Vélez Futsal. Muchas gracias a todos por vernos. Esto fue la hora de Burlingame. Que ande todo muy bien. Y si enfocamos a los jugadores que son los que se entregan que son los que hacen el esfuerzo entre semana los que le ponen esperanza unos ganan y otros pierden pero a ellos este les gusta participar y les gusta jugar el futsal y cualquier juego deportivo es así buenas noches a todos gracias por seguirnos el domingo nos vemos con el triangulito y nos vemos en un lado